Muy buenas a todos, caballeros y caballeras, especialmente a ti, si a ti doble T, que eres el que tiene que estar viendo esto, específicamente tú y solamente tú. Bueno, como ven en el título, esta historia trata sobre este youtuber o más recientemente estreamer llamado Doble T, el cual obviamente tendrán su canal en la descripción. Y les agradezco si pueden suscribirse. Ahí jugamos diferentes juegos con ustedes. Pero bueno, solo digo esto porque tengo el honor de ser uno de sus mods. Bueno, creo que esto ya es mucho relleno entonces empecemos. Esta historia comienza una tarde en la que ya me preparaba para entrar al stream que siempre hace todos los días, pero antes de que iniciara decidí entrar a su grupo de discord que tienen en la descripción, doble te págame, pero bueno, mientras revisaba los diferentes canales de chat, ya que también soy moderador Ay Vi en el chat general un link hacia YouTube, entré para revisar que era y cuando se abrió la aplicación de YouTube mostró un canal llamado doblet.exe, pensé que era un canal secundario del youtuber pero estaba muy equivocado, al ver los vídeos que tenía el canal vi que eran los mismos directos de t pero con un tono rojizo, además que estos no tenían ningún título, decido entrar a uno de estos pero cuando entro solo empiezan a sonar gritos y la pantalla del estreán completamente negra, me asusta mucho y decidí apagar mi PC, olvidando completamente el directo de doble T. Esa noche, por alguna razón, no me podía dormir, siendo alguien que se duerme muy fácilmente. Después de que por fin me pude dormir, recuerdo que tuve un sueño muy raro en donde doble T me hablaba al oído, pero cuando lo volteé a mirar, este tenía los ojos negros con un punto rojo como pupila. Me empezó a hablar en un idioma que no entendía, más o menos me hablaba así. Hola, usted te estoy gilando. Después de esto empezó a hablar en español y me dijo que me iba a banear en la vida real. Del susto que me baneara terminé despertándome muy asustado, ya eran las 8 de la mañana y decidí salir a la calle para comprar una arepa porque tenía hambre, las calles estaban muy solas, cuando de pronto en la carretera aparece una camioneta negra, no le di importancia ya que estamos en latinoamérica xd, pero de pronto alguien salió de la camioneta. Era nada más y nada menos que doble t, cuando lo iba a saludar este sacó un bate y me noqueó, desperté en un sótano sin saber lo que pasaba, de pronto oí que alguien bajaba unas escaleras, era doble T, me pasó mi celular y me dijo que escribiera una crepipasta real y yo quedé como what flag, lo bueno es que tengo internet, pero doble T me puso control parental para que no pueda utilizar el whatsapp, el doble T.exe solo apareció una vez porque mi mente se desordenó XD, no pero en serio, doble T ya déjame salir del sótano Favor Hugo. no olvides dejar su like, dislike, suscribirse, de suscribirse, y comenten qué les pareció. Gracias por ver, oh no, ahí viene doble T, no momento tiene los ojos como el punto exe, no, espera, espera, por favor, no, ah, ah, ah, ah, ah.